Este es un audio blog de Academia SofSeguros Un espacio construido especialmente para los verdaderos profesionales de seguros en toda Latinoamérica Encuéntranos en www.softseguros.com. Sigue estos 10 primeros consejos para ser un vendedor de seguros, aunque inexperto, pero increíblemente exitoso. La venta de seguros es diferente de la venta de cualquier otro servicio o producto. El seguro es una de las cosas más caras que la gente compra y no pueden verlo, tocarlo o sostenerlo. Estás vendiendo ideas, confianza y promesas. En conclusión, te estás brindando como persona y profesional. Este es un gran desafío, de tal manera que la mayoría de los vendedores de seguros renuncian en los dos primeros años y muchas compañías y agencias de seguros tienen miedo de contratar a los vendedores sin experiencia. Es por eso que compartimos este artículo, para ayudar a los vendedores de seguros jóvenes a tener éxito y a alentar a los agentes de contratación para considerar los solicitantes jóvenes y sin experiencia. Si conoces a un joven agente de seguros, por favor Pásale este audio. Posiblemente tú seas uno. Veamos entonces los 10 primeros consejos que te llevarán al siguiente nivel en tu carrera. Primero, usa una vestimenta más profesional. Obviamente, si te vistes de forma más profesional, los clientes son más propensos a tomarte en serio. No necesito convencerte de eso. Pero cuando eres la persona mejor vestida de la oficina, tus compañeros de trabajo y tu jefe te tomarán más en serio. Y lo más importante, tú te vas a tomar más en serio. A veces la confianza viene de afuera hacia adentro. Si te evalúas en ese sentido, gran parte de tus clientes, incluido tú mismo, comenzarán a creer. 2. Evita el uso de argot joven o popular. ¿Alguna vez le dijiste a un cliente o prospecto que eso era una cuestión de servicio al cliente? ¿O expresas acuerdos de venta diciendo cosas como, listo, hágale o de una? No me malinterpretes. Yo creo en ser uno mismo y no pedir disculpas por ello. Pero cuando estás tratando de vender, cuanto más se hable de manera profesional y a nivel de tu prospecto, el éxito tendrá un camino más cercano. Si tu prospecto no utiliza esos términos, es más difícil de ganar su confianza cuando tú lo haces. 3. Encuentra un terreno común. Sin importar la edad de tu prospecto, siempre hay algo que tienen en común. Encuéntralo. ¿Creció en el mismo barrio? Sigue el mismo tipo de deportes Comparten la misma pasión por los animales O ambos aman a su familia Haz preguntas y fíjate para que puedas centrarte en los aspectos comunes Y pasar por alto el resto Cuarto, pregunta a tus prospectos acerca de sus hijos Si estás tratando de vender a alguien mayor que tú Trata de averiguar si tienen un hijo o un nieto de tu edad Y hacer preguntas acerca de él o ella Así, dispones el cerebro de tus clientes para pensar acerca de su ser querido. Esto hace a tus prospectos más propensos a comprarte, ya que les gustaría que otra persona haga lo mismo para sus hijos. Quinto, Haz referencia de experiencia combinada. Recuérdale a tus prospectos de que no van a comprarte solo a ti. Por ejemplo, Hace 8 meses que estoy trabajando con la agencia de seguros y soy muy afortunado porque nuestra oficina tiene más de 45 años de experiencia en seguros. De hecho, cada póliza que solicito expedir es doblemente revisada y confirmada por el mismo dueño de la empresa. Si la experiencia puede ser un problema para tus prospectos, asegúrate de que sepan que estás respaldado por la trayectoria de tus demás compañeros y coequiperos. Sexto. Aprende de tus compañeros de trabajo con experiencia. La tecnología ha creado una situación muy inusual en el mundo de los negocios. Hace que las personas más jóvenes se sientan en ocasiones más listos de lo que son. Como individuo de la tecnología mismo, sé que es difícil seguir el consejo de alguien que acabas de ver de lejos picoteando durante largos minutos un teclado para escribir un correo electrónico de tan solo dos frases. Pero también se ven muchos agentes de seguros millonarios en todo el mundo y en donde casi no hay ninguna correlación entre sus capacidades tecnológicas y su éxito. Eso cambiará y sigue cambiando para tu generación, pero debes aprender todo lo que puedas de los que han estado antes que tú y siguen a tu alrededor. Séptimo, Sé entusiasta. ¿Alguna vez has visto un infomercial sin gente entusiasta? A todo el mundo le gusta el entusiasmo y como joven vendedor Puedes mostrar un alto grado de entusiasmo sin parecer un idiota. La gente solo va a pensar que eres joven y tienes mucha energía, les va a gustar y muy posiblemente comprarán también entusiasmados. Octavo, sigue los mercados. Si quieres referirte a un público más maduro y profesional, sigue por ejemplo el mercado de valores. No tienes que ser un experto, solo sé lo suficiente como para hacer preguntas que no te hagan sonar como un ignorante por completo. Después de haber calificado a alguien preguntando si sigue el mercado, puedes preguntar algo como ¿Qué sectores cree que van a crecer en el próximo trimestre? Noveno Escucha la voz de tu teléfono Graba tu voz en el teléfono mientras hablas con algunos clientes Es una muy buena técnica Suena inteligente, genera confianza Se escucha como un niño pequeño que cogió el teléfono de papá en la oficina Hazlo una y otra vez hasta que te convenzas a ti mismo Décimo vende a otros jóvenes hay un grupo con el que tienes una gran ventaja en la venta por supuesto con otros jóvenes y adivina qué hay millones de ellos millones van a comprar casas se van a casar iniciar negocios tener hijos comprar cosas caras ve por ellos antes de finalizar quiero que hagamos un recuento de los 10 primeros consejos para que los tengas muy presentes Primero, usa una vestimenta más profesional Segundo, evita el uso de argot joven o popular. Tercero, encuentra un terreno común. Cuarto, pregunta a tus prospectos acerca de sus hijos. Quinto, haz referencia de experiencia combinada. Sexto, aprende de tus compañeros de trabajo con experiencia. Séptimo, sé entusiasta. Octavo, sigue los mercados. Noveno, escucha la voz de tu teléfono. Y décimo, vende a otros jóvenes. Bien, ahora que tienes claros los 10 primeros consejos para ser un vendedor de seguros, cuéntanos o responde para ti mismo cuáles son los 3 tips más importantes para ti. Este es un audio blog de Academias of Seguros. Un espacio construido especialmente para los verdaderos profesionales de seguros en toda Latinoamérica. Encuéntranos en www.softseguros.com